Ha llegado el momento. Se viene la finalísima del Mundial de Recreo. Suena el timbre y nos vamos a la gran final. Equipo de Ola Mendoza, hoy eh, los quiero más atentos que nunca. Tenemos que marcar cada detalle. Sebastián Salas, Agustín Afiadino, Rodolfo Gravina, los quiero finos, los quiero atentos. Los quiero en el milímetro a milímetro, no en el centímetro a centímetro. Milímetro a milímetro. Si detectan algo extraño, por favor háganlo saber. ¿eh? Está Clarita Sechín que comienza, porque la final es Clarita versus la producción Y comienza no, man, no. a Fue <risa> <risa> <risa> complicado el tema ¿Tuvo difícil la anoche? ¿Por bueno, qué estás? complicado? Buen día Clarita me bañé. <risa> Cuando ¿Cuándo anoche o hoy? No, no, mira, estoy bueno. Muy bien, claro. No, bueno. Aguilera además presentó tema nuevo. Presentó te, te felicitamos, Clarita, eh, Tu carrera es una bomba, lo escuchamos, escuchamos ¿eh? bah, oh, Bueno, Clarita. Bueno, no, aparte la producción me pidió que me ponga lentes. Impecable, excelente, ¿eh? Me parece que la producción también se viene con lentes, me parece. Me parece. La producción tiene miedo, me han dicho. ¡Epa! Clarita, las reglas, las reglas, eh, las reglas son claras. Espero que esta vez no te zarpes. <risa> <risa> este, okay. Y te dejamos nada, que avance justamente. Nosotros vamos a omitir pocas opiniones. Vamos a ser rigurosos nada más en el control de tu recreo y bueno. recreo de la producción. Así que, por favor, adelante, Clarita. Vamos a presentar entonces el primer recreo, que es un juego que están eh, disputando justamente en España, que parece divertido, pero no tanto. mira tiene sus riesgos. Hay que capturar la bandera que está al final de este mástil. Pero claro. chicos, claro. Es medio los fin. varones sobre todo, la pasan eh, no. muy mal con el paso que se pegan, <risa> tienen que... No. Uy. No, no, no, no, no. Ahora yo quisiera saber cuál es el premio, porque yo capaz que me animo... Claro, de tal cual, ¿qué es lo que los motiva? Claro, ese claro. es el pero no no premio, pero el castigo es un pues tratamiento sí. anticonceptivo. Claro. <risa> claro. claro. claro no. Pará, te voy a decir Detalle, chicos, que quiero que estén finos. Me gusta la tribuna sí. aérea, los sí, tres sí, de sí. arriba, tres cracks absolutos. Hermoso. Disfrutando de este momento. <risa> <risa> Y la chica que. Me claro. parece que, ¿sabés qué, Tano? Que esos son como los que van relatando la corrida a través del mástil. Quizás, es como todo un evento. Quizás pueda hacer salas, piadino y gravina como una especie de jurado, ¿no? Aéreos <risa> de este intento de centrado por llevar la bandera. A no, mí me gustaría participar. Sí, ¿no? <risa> Yo también. Este ganó, miren. Bueno, ¿ahí termina con esto o es un...? O sea... Sí, sí, porque ganó un chico. Ah, se llevó por... la bandera. Ah, no, porque digo, por ahí no terminaba más. A lo mejor Clarita se ha olvidado que los recreos son graciosos. Uh, claro. yo, yo, yo participaría, pero con un protector. Claro, claro. Bueno, no sé chicos, irá. se pasaron pase por el por el a no, pase, pase, no. puntos. por pase, pase. a puntos. Esto está. Pero ¿quién <risa pasa>? está, ¿qué le pasa? Parece que la producción está pasando por un La Que se mete delante de las cámaras. Que es un profesionalista. Que no te tenías que meter. La estás tapando a al señor que está saliendo en cámara. Córrese. Sí, ahí está. Ahí se corrió. Bueno, Clarita, segundo video. ¿Hay cámara Vamos con el segundo video. Este es un video emotivo, porque el recreo tiene que ser así. Subi baja de emociones. Lo hemos titulado Super Papá. No le quiero spoilear bien cómo es, así que prefiero que lo vean y yo se los voy relatando. Esto sucedió este, estos días en Chile, en una escuela, porque ellos están celebrando sus fiestas patrias. Vieron que el 18 tiene su día de la independencia sí. y en un acto infantil van a ver que en el extremo hay una nena que está bailando solita sí. pobre niña porque ¿no? su compañero faltó chicos la clavó en la coreo pobrecita está sola claro sin pareja va haciendo la coreo solita hasta que en un momento alguien del público decide que tiene que estar ahí para acompañarla y nada más y nada menos que su papá, que se metió a bailar con ella para que no pase un mal momento sola en el acto escolar. Miren qué tierno ese papá. Qué bonito, Clarita, me has llegado al corazón. Porque además el padre no se sabe la el... sí, no. corea. Y lo va siguiendo al. Y no, al... va viendo difícil, lo que hacen los compañeros improvisando. Es difícil bailar cueca chilena. Por eso, tipo. pero lo va siguiendo al niño de al lado. Mirá, lo mira y dice: claro, el copio. Okay. Esto, Clarita, te digo la verdad, me has llegado al corazón. Casi que yo te daría el título. Este, pero falta. Claro, lo aplauden al papá. Hay un momento ahorita que se escucha que la madre le dice, "No, métele, métele." ¿De, ¿De verdad? ¿Te estás sí, viendo. te lo juro, escucha. Y es muy reciente este video, de ahora, claro. porque justo están en Chile con con sus no Ah, justo Pero no hay una portaron. parte donde se escucha la mamá que le, o la mamá o alguien que le dice, "Claro. Quizás no sea. Claro, todo como lo que él está ahí queriendo pasar y no sabe si es oportuno, ¿no? Y bueno, claro. pues la me mando. Muy bonito, Clarita. La acompaño. Como creadora del recreo estás encontrando la beta, este. La beta sensible, ¿no? Eh, y, y celebro eso, Clarita. Lo celebro. Agustina está. Tercer llorando. video, me por extraño, favor. Me Tercer extraño. video, Clarita. Estoy muy emocionada. Y el último video es un pequeño tutorial que ha subido una abuela a TikTok para de una manera. Eh, no muy grosera, según ella Decirle a tus hijos Que no tenés ganas de cuidar a tus nietos a Por ser abuela no tenés la obligación claro. De tener a los chicos todo el día Mirá como en simples pasos Ella explica cómo hacerlo Cómo negarte cuidar a tus nietos Sin ser grosera Abuelita, dice mi mamá Si no puedes cuidar Fuera, mierda bueno. Cómo negarte cuidar a tus nietos sin ser. Grosera? Creo que quedó claro Voy a mierda. <risa> voy Esta es Agustina de Grande, no. De Cuando sea abuela. <risa> Claro, pobre la buena, me parece que hay una obligación de que tenga que y lo No le estaría pintando la claro, claro, por lo bueno que fue de este, aquí. Bueno, devolución rápida, Sebastián Salas. Eh, me gustó, a mí la parte emotiva no sé si va para el recreo. Bueno, está bien. Voy está más bien. por los goles. Sí bueno, pará, déjame hacer una crítica constructiva. Sí, sí, sí, sí. Pero los otros dos estuvieron muy bien. de bueno, Rodolfo. Muy buen video, muy buen recreo, chicos. Sí. Muy buen recreo. ¿Ninguna pero crítica? bueno, hay que ver el otro. Sí. ¿Ninguna crítica? No, oh, nada, me gustó? no califica. No, eh, como recreo Y menos para una final O sea, no es recreo de final, decís vos Chicos, pero de, de, con, una corazón, corazón. ¿Sí? con una mano en el corazón Con una mano en el corazón ¿A ustedes les parece que este es el recreo para una final de un sí. campeonato mundial? Y a mí, me, qué sé yo, no sé Bueno, no, pero mejor pero, mejor, pero, mejor mira, que el tuyo de ayer mira, ¿eh? mira o sea, si de verdad película? se preguntan Yo yo quiero que los televidentes sean sinceros del otro lado en sus casas No, está haciendo... Está está... Y se si hagan esta pregunta ¿Ustedes creen que de verdad Seba, este recreo califica para, un, para la final de un campeonato sí. mundial? En un... Yo creo que en un juicio de esa pregunta, Sebastián, este no No, hace eh, no, es, lugar, hace lugar. Pues, está bien. Claro. Sí. Bueno, no, me, gusta, eh, me gusta la mirada de Rosalía, de, está la de Clarita. Cintia. Hacele Hacerle Rosalía. Claro, está Ahí un, está. Toma. Que se ponga. Tranquila, Clarita. Que se nos ponga, que se nos ponga. Por 7.39, 739 Ariel camarógrafo estelar de Ola. Vamos a poner. El tramposo la <risa> ¿Qué es esto, no chico? No, claro. Pinta de no, tipo que, que... Altos lentes Altos. <risa> muy buenos eh, bueno lentes renegado. Cintia Cremades, nuestra productora <risa> también eh, Y ahora se sí viene el turno de ustedes no, no, no, pueden opinar, ¿No pueden opinar de lo que ha pasado? Menos no, mal No, no, es lamentable Menos mal. es lamentable no poder opinar puntos, Es lamentable no poder opinar Por favor, avancen ah. Dale, Ariel, arranca El primero se llama Soplando la Vela. No. No. <risa> bueno, pero todavía no lo veo Para Les que se ha descalificado, eh. No, está no, no, todo cuidado la la esta vez, está cuidado. Cada uno sopla la velita como quiere. Dile, vamos. No, no, no, no y gracias oso o quién lo tiene pe... pe... el, el pe... perro aquí. mira está atrás ahí Ahora. <risa> Ahí se juro con la explicación de Sí, está el perro. Sí. Con la explicación mejor. Pero además el perro malvadísimo Dice sí. muy malo el perro. Perrito malvado. Perro. No, no, ¿Por qué bueno, tan malo el perro? Estamos, estamos mostrándolo si no para lo arrancar, reo, bueno, claro. Estamos ante de un problema grave. Sí, yo diría que si requiere explicación, estamos ante Un recreo o sea, que quizás no se provoca. Que los lentes. Avance, por favor. Segundo recreo. Bueno, no todos sabemos cómo apagar un incendio. no, no, no. A veces necesitamos de los bomberos. Y esta vez se necesitó y demasiado. Mira. Está pobre. no te veo Rodolfo, reíte. Clarita, ¿te estás riendo o te parece armado, chicos? No detectan quizás en la forma del ropezo de La abuela es actriz. Me está me están amenazando, chicos. Bueno, eh tercer relación, chicos. Tercero que no opine Clarita, pues nosotros no pudimos opinar no. del lesa. Si o sea, opinaron, si perdón, si opinaron. discúlpame disculpame. <risa> no, disculpame si opinaron, no, digo lamentable, chicos, no a mí, a mí no me picude. A ¿sí? ¿sí? mí no me picude. No Mira, Rodolfo, que te ayuden la clarita Robert. cuando vengas a, uh, a producir el programa. Me está amenazando. Chicos, eso amenaza. Amenaza, amenaza. amenaza es en vivo. Advertencia, papito. Silencio en vivo. Silencio, por favor. Sigamos, Ariel, por favor. El último, si vos que sos papá de dos nenas. Sí. Si llevas a la nena a la plaza. Sí. No, no, no. Tiene cuidado Dile Chico, le han puesto cámara lenta, es genial No le pega No le pega No le pega <risa> No le pega <risa> <risa> que no, le va a no le pega No le pega a mí me da duda de si le pega o no le pega. La le pega. Sí. Chicos, ¿es Manuel güey. <risa> <risa> <¿Estás> puede <puesta? risa> Bueno, por ahí saque una canción ahora. ¿Eso bueno, es todo? Eh, sí, Clarita, esto es todo. Este... <risa> Sebastián Salas. Eh, los dos recreos me dejaron hasta ahora poco, uh -huh. Uh -huh. y así como en el de Clarita lo emotivo no pega, tampoco el exceso de golpes, es como caer en la fácil para una final. Eh, Rodi eh, estoy recibiendo. No, te, sacaron, no, te, sacaron, te sacaron de cámara, <risa> chicos, no vale esto. No, no, a Roddy ni siquiera que no, lo dejen. Estoy recibiendo serias amenazas, mirá. Ay, Rodolfo, no, ay, no, estoy recibiendo no, no, amenazas, no, no, no. ay, pobrecito. Cuánto miedo. ¿Cuánto, ¿Cuánto miedo. miedo? Roddy, no dejas tantas vueltas. ¿Te gustó? Sí, dale. No, no te, te gustó. Menos mal que no le gustó, porque los de él son malísimos, así que nos sentimos muy contentos. Silencio, por favor. Ahí está por amenazar. No califica. Ninguno. <risa> Chicos, eh, 7:44 de la mañana, tenés eh, que elegir a alguien, ¿tú? no depende de ninguno. Este, yo Igual define, la gente, define que la gente: que amamos a la gente y Clarita odia al público. No, eso no es O sea, verdad, odia al no público. Para, encima son ellos eh, los que eligen los mensajes. Eh, no, no, no. Está, hay un contenido no, ahí. Está eh, el curado <risa> ahí. Pido la palabra. Sí, Clarita. Me da miedo que la producción cometa fraude Porque no, no. así como la ven a la señorita Cintia Cremades Ella es la que maneja el WhatsApp No, no, es verdad. No, no, es, es verdad no. Es Rita No, no, no todos somos la Rita. como Ritú, te quiero, Loki Hemos contratado Clarita, quédate tranquila Hay un grupo ahí trabajando detrás de esto Bueno chicos, lo define el al público este, Bueno mmm, Vos, vos, vos, espacio clarita. Yo esperaba más de los dos, honestamente. Y una final, una final, viste, vos salías a jugarla con el, todo. El público, el público se, bueno. acost, se acostumbró a comer mortadela con ustedes. No, no, tiene que, no, que no, seguir no, no, no, con mortadela. A mí me encanta la mortadela, quiero decirte. ¿eh? A, ver, a mí me encanta la mortadela. Chico, ¿Iba, mortadela? iba a decir algo, Agustina. Bueno, este campeonato tuvo fase de grupos Sí. Este, fue una cosa muy bien armado, muy larga. Y el final quizás uno no esperaba realmente un recreo de mínima como el que presenté yo ayer? De No. Sí, por eso descendió defendió. Por eso el recreo de la estuvo? Quiero decirles exacto, en los mundiales de fútbol también hay finales malas, aburridas, que terminan 0 a 0 y se definen por penales. ¿Qué va a hacer? Es así. Veremos qué dice el pueblo, ¿no? Nuestro público. Gracias, chicos. Por favor, pueden quieren música, Darío, para retirarse. ¿Está, ¿Está organizado esto, sitios Sí, supuestamente Se supone que sí, ¿no? Sí, siempre Ahí está Pueden fallar, ¿no? Ah, vamos no, la no, la con electrónica Por tu gente Electrónica ahora para la retirada a la bueno, la Clarita, a las 10 de la mañana También quiere música, a Clarita A las 10 de la mañana, Clarita, sí. vamos a tener este, el veredicto Con tu tema, Clarita Qué bonito ¿eh?